Nayib Bukele inauguró mega cárcel para pandilleros en El Salvador. Gracias. Se trata del centro de confinamiento del terrorismo. Buenas noches, ministro. Listo, ya son. ¿Qué Buenas noches, presidente. Buenas noches, director. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido. El Salvador buenas, ha logrado pasar de ser el país más inseguro del terrorismo mundo terrorismo, al país el más el seguro, seguro de, de América. Gracias. ¿Nos puede acompañar a este recorrido, por favor? Muchas gracias. Este centro de confinamiento del terrorismo. En una cadena nacional de medios de comunicación, el gobierno de Bukele divulgó este video, video en el que se muestra al mandatario realizando un recorrido por la prisión junto a un grupo de funcionarios. Manzanas. De esta el área de construcción son 33 manzanas aproximadamente, lo cual equivalen a siete veces el Estadio Cuscatlán. El Salvador ha logrado pasar de ser el país más inseguro del mundo al país más seguro de América. Y también eh, decirle que este se constituiría como la cárcel más grande de toda América. Durante la inauguración no se permitió la presencia de medios de comunicación. Si me permite también mencionarle, es de que aquí van a haber fábricas en las cuales ellos van a estar trabajando a diario. Porque estos tipos no han venido a descansar y que van a estar y que crean que van a estar en hoteles, señor presidente. Que todo ese trabajo produzca algo para la sociedad y así resarcir un poco del daño causado. Sí, no sí. lo van a poder resarcir, pero por lo menos sí, que puede. traten de resarcir un poco. Pelotones alto! El centro de confinamiento del terrorismo. La megacárcel fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, y fue inspeccionada por Bukele. El predio de 166 hectáreas tiene una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas, explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en una cadena nacional de radio y televisión. Llamada por el gobierno Centro de Confinamiento del Terrorismo, posee sistemas de vigilancia con circuitos de video y escáner para la revisión de quienes ingresen. Este centro carcelario tendría capacidad para 40.000 pandilleros quienes estarán incomunicados del mundo exterior. Y hoy nos encontramos en una de las áreas que evidentemente debe de existir. Y estará custodiada por por 600 soldados y 250 policías. Corredores de programa, gatilleros que se encargaban de matar al pueblo salvadoreño. Se trata de la cárcel más grande de toda América, destacó el ministro Rodríguez. La prisión posee un muro perimetral de 2-1 kilómetros. En el interior la seguridad estará a cargo de guardias de la Dirección General de Centros de atacado, Penales. Le va a tocar Las celdas son de concreto reforzado no y tienen luz, gruesos barrotes 100%. de acero. La prisión cuenta con pozos propios para extraer agua potable. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.